Esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y hoy tenemos un programa especial. Uh, lo queremos dejar en curso, queremos que nos acompañen en este esfuerzo maravilloso que se llama La Realidad versus el Chavismo. Porque es que resulta que tú puedes insistir, puedes mentir genética estructuralmente, puedes inventarte lo que tú quieras, pero la realidad se impone. Mentir es una compulsión para el poder de este país, una cosa absurda. Les ponemos un ejemplo. En el marco de esta coyuntura de flexibilizar la cuarentena y trabajar con unos primeros sectores que se reincorporasen a la economía, la vicepresidenta de Nicolás, Delcy Rodríguez, dijo que la... Cabe idea, la Cámara Venezolana de Alimentos había logrado triplicar su producción de alimentos en el marco de la cuarentena. Estamos hablando de los mismos meses en los que productores, campesinos y un montón de gente del mundo agro tuvieron que botar cosechas, dárselas de comer a los animales porque no había ni siquiera cómo sacarlas. Y aún hoy están diciendo, por favor, dennos gasolina por lo que ustedes más quieran. Necesitamos gasolina. Sin gasolina no hay manera de sembrar. Aún hoy lo están haciendo y según esta señora, te ¿Por qué no decir que aumentó oh, un poquito? Que se están haciendo esfuerzos, pero vas a decir que triplicaron. Eso me recuerda a la vez que dijeron que es que Venezuela había comprado tanta, tanta comida que había para alimentar a tres países. ¿Sabes qué es lo peor de esa frase? Ah, ah, que puede ser hasta verdad. Es decir, todo lo que gastaron en sobrefacturaciones, pagando por encima de los precios, ese montón de cosas que nunca llegaron al país porque se pudrieron o en los puertos o en el camino o en República Dominicana, donde también la dejaron represada. Y puede ser que esto está eso. Se gastaron tres veces la comida que hacía falta. Venir. ¡Qué duro! Por eso, la realidad versus el chavismo. ¡Sección 1! <risa> Somos una potencia petrolera. ¡Upa! Nicolás declaró el pasado 19 de febrero de este mismo año la emergencia en PDVSA. ¿Y qué fue lo que dijo en ese momento? ¡Oh! Miren, de verdad, Nicolás tuvo que admitir que habíamos dejado de producir, que PDVSA dejó de ser una gran industria, que ya la masa no apoyo. Pero entonces para recuperarla nombró una cosa que se llama Comisión Presidencial. Ali Rodríguez Araje, Gracias. O sea, qué uno, bello, uno de los qué responsables bello. de la quiebra petrolera de Bien Venezuela. Bonito. Tiene ahora una comisión. Azul, ¿no? Claro, pero lo importante es que es una comisión plenipotenciaria, sí, L.C. Me para encanta reestructurar, reorganizar y sobre todo un calificativo que a esta gente le encanta, una tarea, perdón, que les encanta que es defender, defender a la industria petrolera que ellos mismos desbozaron Entonces el anuncio de febrero arranca con una mentira, que es que este año ellos van a elevar la producción a 2 millones de barriles diarios. Y Nicolás dice que es una cosa modesta, pues, claro, modestamente claro, claro. a 2 millones de barriles y sin gorilla. lo otro que hay que hacer es el mapa productivo de soluciones para elevar la producción petrolera este año tenemos una meta modesta, muy modesta elevar la producción a 2 millones de barriles un país como Venezuela debería estar produciendo 5 o 6 millones de barriles de acuerdo a lo que fue el plan de siembra petrolera del comandante Chávez ah, está bien las sanciones, el bloqueo, no acepto excusas, no acepto más excusas. O producimos o producimos, pero Venezuela tiene que ser una potencia petrolera mundial. El cierre de la declaración es como, epa, no, o producimos, o producimos. No no puede seguir así. Bueno, claro, vámonos claro. pues. Porque la clave de la producción petrolera en cualquier país es el decreto. Claro. Mira, esto, es, esto es PNL, esto es programación. Usted lo decreta y eso se hace. Para dice, hay que hacer, ¡chin! Se triplicó la comida, ¡chin! Hay más productos Así petrolera. es, así es. ¿Sabes quién sabe mejor por qué Venezuela no es una potencia petrolera? A ver. El economista Luis Oliveros. Wow. Lo dejamos con él. Desde la llegada del chavismo al poder, se le vendió a los venezolanos que Venezuela iba rumbo a ser una wow. potencia energética. Esto se basó en el aumento de las reservas petroleras probadas que tenía Venezuela, que pasó de 70.000 millones de barriles a 300.000 millones de barriles con la administración de Hugo Chávez. Basados en esto, se formuló el Plan Siembra Petrolera, el cual estipulaba que para el año 2020 Venezuela estaría produciendo 6 millones de barriles diarios y tendría tal vez el doble de la capacidad de refinación que tenía en ese momento. Hoy la situación es muy diferente. Hoy, año 2020, Venezuela produce apenas el 10% de lo que era esa meta de producción petrolera. El sistema de refinación está prácticamente en el piso, produciendo entre el 10 al 15% de su capacidad instalada y muy por el contrario a lo que se estipulaba en ese plan siembra, disminuyó su capacidad de refinación. Hoy Venezuela no pinta nada en el escenario energético y en el escenario petrolero mundial, tanto es así que dependemos de otros países para abastecernos de combustible. Ese mito de que vamos a ser una potencia energética, hoy prácticamente quedó en total y absoluto abandono y hoy Venezuela, que hace 15 años producía el 10% de la producción de la OPEP, Hoy produce cerca del 1%. Parte 2. Tenemos soberanía alimentaria. Ah, miren, por razones desconocidas, del mismo modo que la OMS ha soportado muchas de las declaraciones de China eh, relacionadas con el COVID-19 y el tiempo en el que lo dijeron y las tasas de mortalidad, etc., la FAO en su momento decidió premiar al gobierno de Hugo Chávez por su extraordinario desempeño en materia alimentaria. Lo hizo además dos años consecutivos, lo que levantó no solo el enojo de muchos en Venezuela, sino de la propia región diciendo, Panal, no es como un exceso la cosa! Por tanto, gracias. Gracias. ...por mostrarnos que lo que ustedes han hecho es posible. Su Excelencia, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy Venezuela tiene una red pública de distribución y de acceso alimentario que la FAO está reconociendo como única en el mundo. Más allá del asunto del lobby, de plata, de lo que se paga para estar ahí, para estar en esos lugares, lo que se reconocía en 2012 era que se había reducido el hambre en Venezuela. Uh -huh. ¿Y qué pasó en esos años? Pues recordarán que unos añitos antes el precio del barril de petróleo se disparó, se empezó a importar cualquier cosa, incluso, bueno, Nah, un desastre, un desastre. Hay una, un cuentito que tenemos nosotros que fue estar en el supermercado y ver una bolsa de lechugas que cuando la revisamos era de Francia. Gracias. Se estaba importando lechuga fresca desde Francia. ¿sí? Así de loco llegó a ser este país en los momentos de bonanza petrolera. De hecho, la cifra que está registrada es que hasta 75% de los alimentos que se consumían en Venezuela llegaron a ser importados. Y de eso entonces había unas migajas, había uno que le llegaba a 6 millones de personas en situación de vulnerabilidad en Venezuela, que entonces pudieron empezar a comer mejor que antes. ¿Qué pasa? Que la contraparte de este asunto era que se destrozó el aparato productivo nacional porque hubo... Centenares de expropiaciones de empresas, de agro, de fincas, de haciendas, de montones de cosas que dejaron de ser productivas. Y una vez más, como lo está enfrentando ahorita, como comienza a enfrentarlo a España, que hay un imbécil que dice que, bueno, que si abandonan la fábrica Nissan, ¿cuál es el problema? Ellos pueden agarrar la fábrica Nissan y empezar a hacer automóviles porque... Pff, Tú lo decretas y se hace. Neurolingüística, muy bien. Aquí no fue distinto y el asunto con mucha de la tecnología asociada a estas empresas es que perdieron mano de obra especializada y quebraron, quebraron, pero muy, muy rápido. Muy rápido. ¿Y qué significa? Que la realidad, con el paso de los años, demostró que el modelo no era sostenible. Gastar dinero, gastarlo incluso hacer compras con sobreprecio de arroz argentina, cuando Venezuela producía más de 100% del arroz que necesitaba la gente y se exportaba cuando Venezuela producía leche, café, azúcar, carne. Era autosuficiente en todo eso y empezara a ser deficitaria. Se suma entonces con los años de hiperinflación, unos años de escasez brutales que empujaron una, una migración masiva. ¿Y qué tenemos al día de hoy? Una desgracia, una desgracia en términos uh, de, de datos la gente del Programa Mundial de Alimentos, eh, invitado por el propio gobierno chavista, vino al país a levantar datos para saber cómo Carrizo se, se, se hablaba de hambre en Venezuela, cuando siempre ha estado como este mito alrededor de si estamos o no estamos en riesgo de una hambruna, eh, cuáles son los parámetros de una emergencia humanitaria como la que estamos viviendo. Y dentro de los datos que esta gente reúne, dice que eh, casi 8% de la población en Venezuela está en inseguridad alimentaria severa. De esos, eh, además hay 7 millones de personas más que están en inseguridad alimentaria moderada, es decir, no llegan a comer completo. Hay 6 millones de colombianos en Venezuela. Ay, por favor. Miren, Nicolás decidió, pero... Desde el año 2017, más o menos, en este, en este planteamiento de rivalidad permanente con Colombia, decidió burlarse de cualquier declaración alrededor de la migración masiva de venezolanos, masiva y forzosa. Nosotros hemos tenido diferentes tiempos para una migración de las dimensiones que alcanzó. Más de 5 millones de venezolanos salieron del país, abandonaron el país y no todos lo hicieron en las mismas condiciones. Y en la medida que una frontera como Colombia que lleva conteo de estas cosas, que tiene un sistema para medir quién ingresa y quién sale de su país. Y va reclamando y va diciendo, epa, esto está aumentando, son más personas, vienen cada vez más venezolanos, vienen en peores condiciones, vienen más desnutridos. El gobierno chavista decidió burlarse de esos datos. Colombianos, más de 6 millones en Venezuela. Este año, de acuerdo a las estadísticas, están ingresando, Freddy, más de 250 mil colombianos este año nada más, o sea que se incrementó. El año pasado fue 180 mil. Más colombianos ingresaron a Venezuela a quedarse, a vivir, a trabajar con respeto de hermanos. Aquí no se persigue a los colombianos. Aquí no se habla mal de los colombianos. Aquí no hay xenofobia contra los colombianos. Entonces lo que decían es, no, vale, pero 6 millones de colombianos en Venezuela. Son 6 millones. Y usaron la cifra tantas veces, además acusando como que la gente conocía a muchos colombianos o hubo una migración masiva de colombianos en los años 60, 70 y 80. ¿Y qué pasa? Que es mentira. La cifra es absolutamente mentira. 6 millones de colombianos es más que todo lo que ha contado Migración Colombia. 6 millones de colombianos no tiene ningún sentido con la realidad venezolana. Pero creo que una de las cosas más importantes, Naki, ni siquiera el Instituto Nacional de Estadística, que está en manos del chavismo, ha dado esa cifra. No, vale. El, el, el, las el cifras INE. del censo más reciente, que data de 2011, se hablaba de... Poco menos de 800 mil colombianos en Venezuela. Efectivamente, los incentivos que hubo otra hora para venir a este país se diluyeron, se acabaron. Y, y para aclarar con los conspiranoicos, esa cifra del INE también incluye hijos de colombianos en Venezuela. Entonces, esa cifra que quizás aumentó porque algunos tenían posibilidad de tener doble nacionalidad y no la tenían, ha quizás llegado a un millón. Venga, pero además Nicolás no lo ha dicho solo él, él ha buscado el artificio de una declaración como la ex senadora Piedad Córdoba Si no hay para los de nosotros, no hay para los demás Porque ese no es un Estado solidario Venezuela recibió aquí 6 millones de colombianos Y jamás, jamás, jamás, jamás salió a pedir plata para, para apoyarlos Jamás Alcapana ya ha dicho si sí, es verdad, mira 6 millones que van a hacer ustedes en Colombia, se si ya son todos unos miserables, por Dios, aquí es que la gente se la pasa contenta y ha sido tan, tan demencial el planteamiento de Nicolás que ha pensado en buscar indemnizaciones por la cantidad de colombianos que hay en el país. Además se suma todo el discurso xenofóbico, el discurso de pensar que se genera un daño y por lo tanto necesitas una indemnización, el discurso de acusación, de persecución, estas cosas xenofóbicas que lanza el discurso oficial como de colombiano que no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Esas cosas asquerosas que incluso intentan recordar vainas de la guerra de independencia, intentan recordar cosas de la Gran Colombia como si fuera falta en un momento como esto. Y la realidad aquí es que hoy hay más venezolanos en Colombia que colombianos en Venezuela. Y lo más grave es que Nicolás intenta, a través del sistema de la pandemia, de lo que ha supuesto el trabajo en frontera, porque los venezolanos que emigraron, particularmente los refugiados, que eran los más vulnerables, perdieron sus empleos por el confinamiento que ordenó la pandemia y lamentablemente tuvieron que regresar, no tenían manera de mantenerse en los países de acogida y Nicolás ha decidido sistematizar estos retornos como si fuesen efectivamente envíos que hacen otras naciones para hacerle daño a sus extraordinarias estadísticas con la pandemia. ¿Qué se esperaría uno? Algo de sensibilidad, sobre todo para un líder político cuya madre y cuyas hermanas mayores nacieron en Colombia. Eso no tiene ningún sentido entonces tener un discurso persecutorio o acusatorio contra Colombia que está al lado. Además... Poco nos separa teniendo tanta cultura en común. Es terrible, además, pensar en un concepto tan loco como la xenofobia endógena. Pero es lo que es. Nicolás está tratando mal, está humillando con relativa frecuencia a todos los que retornan y es mejor que se queden allá y es mejor que pasen su cuarentena bien lejos y por allá y para qué volvieron, no no se hubiesen ido, la querían pasar bien, no se hubiesen ido, se hubiesen quedado aquí tranquilitos y no pasaba nada. No, ese discurso tenemos, tenemos que aprender a procesarlo, rechazarlo y tratar de que no se repita. Hmm. Estos fueron entonces tres cosas donde la realidad le ganó el chavismo. Él uh -huh. es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y pueden suscribirse a nuestro material, a todo lo que producimos. Patreon.com/slash Naki Luis Carlos, todo pegado. Aquí en youtube.com/slash. Aquí Luis Carlos, todo pegado Y aprovecha también y pásale esto a tu familia ¿Sabes por qué? Porque seguro a tu mamá, a tu tía A tu hermano, a tu papá Al que está lejos, al que está afuera, le interesa comprender Lo que pasa en Venezuela y para eso estamos nosotros